En, en este tipo de actividades virtuales recordar siempre los acuerdos para el desarrollo de la jornada no es muy importante por ejemplo mantener apagado el micrófono para no inter interrumpirnos entre nosotros, mantener también las cámaras apagadas porque los sistemas que manejamos no tienen eh, la amplitud de banda para que a todos nos llegue con la misma fluidez, entonces hay que mantener apagadas las cámaras cuando se quiera participar hay que levantar la mano, eh, estos, eh, estos dispositivos nos permiten ello, ¿no? levantar la mano y, y que quien maneja el, eh, esta plataforma lo pueda identificar con mucha facilidad. Y también es importante en este tipo de, de actividades registrar nuestra, nuestra asistencia y aportar a la encuesta que, que también ¿no? es muy importante. Eh, el propósito de esta reunión, de esta asistencia técnica, el propósito es brindarles a ustedes orientaciones sobre cómo se va a desarrollar el monitoreo y también información sobre las funciones que deben cumplir los profesores de innovación pedagógica en el marco de esta resolución viceministerial 034-2022 del Minero. ¿no? Ha variado, ha variado, ha, ha variado la, las funciones de los Profesores de innovación pedagógica también ha variado un tanto el nombre. Ese es, ese es el propósito de hoy día, que ustedes reciban esas orientaciones sobre monitoreo y también sobre sus funciones en el desarrollo de su trabajo en cada una de las instituciones educativas, lógicamente en el marco de la RBM-034. el producto que vamos a obtener hoy día y que eso sí nuestra y nuestro corazón estén presentes para establecer este producto es que vamos a establecer compromisos sobre el cumplimiento de las funciones del profesor de innovación pedagógica en el marco de esta resolución viceministerial ¿no? vamos a establecer compromisos como directivos, como docentes eh, es decir, para que las funciones de el profesor de innovación pedagógica se enmarquen de, dentro de lo que estipula esta resolución y no más allá de ello, ¿no? Eh, ese compromiso de parte de los directivos y de parte también de los docentes de cumplir esas funciones es muy importante, es muy importante conocerlas. Ese es el producto de hoy día. Entonces, por eso que pedimos que... Además de su, de su interés eh, en esta actividad, pongan su, su espíritu de colaboración y su corazón para establecer estos compromisos, porque el compromiso es eh, una relación con, con, conmigo mismo, ¿no? Ese es, me comprometo con ello. Siguiente, por favor, Necesita. La agenda de trabajo para hoy es... es muy sencilla dos dos actividades puntuales por un lado eh, vamos a como decía decía el propósito vamos vamos a asociar a informar sobre lo que es la, la RM 034 RM perdón 034 2022 que ha salido de parte del minero sobre el proceso de innovación pedagógica y la otra parte la de la agenda es el monitoreo al profesor de innovación pedagógica en el marco de esta resolución. Son dos partes de la agenda. La primera parte eh, será desarrollada por, por la especialista Luz Díaz Aroni, así como también el, la segunda parte hasta la mitad, y quien le habla estará a cargo de la última parte de, este, de esta agenda. Entonces, hoy voy a dar ya uso de la palabra a la especialista Luz Díaz Aroni, para que comparta la primera parte de la agenda. Eh, siempre recordándoles que dentro de unos minutos también voy a, voy a colocar el link de asistencia para que cada uno de ustedes se registre, por favor. Ese es un elemento fundamental de que nosotros también podemos este, eh, dar cuenta, no porque todo, todas las actividades tienen un informe, entonces es importante que, que usted registre su asistencia, la registren, porque eso también nosotros tenemos que informarlo. Periódicamente voy a estar colocando entonces la asistencia para que los que no pudieron hacerlo en un minuto, en el siguiente o en el subsiguiente, lo puedan, eh, lo puedan hacer. Pero siempre solicitándoles que no dejen de registrar su asistencia, por favor. Entonces, este, estimada lucecita, eh, empezamos la primera parte de esta agenda. Sí, muy buenos días, a ver, voy a un ratito a presentarme, saludarlos a cada uno de ustedes. Eh, bienvenidos a esta segunda jornada en el que masivamente convocamos tanto a los directivos como docentes ahora, profesores de innovación pedagógica, ¿no? Y bueno, era necesario poder eh, llevar a cabo ese espacio de reunión, puesto que ha salido, como lo mencionó Jorge hace un momento, unas normas que un poco clarifican eh, o especifican ¿no? las funciones que vamos a llevar a cabo eh, de acá en adelante. ¿no? Entonces, es por esa la razón que vamos a tener o tenemos pauteado estos dos puntos eh, para poder desarrollar en este espacio de reunión Asimismo, también el poder eh, brindar algunas orientaciones sobre el monitoreo que se va a llevar a cabo a todos los docentes o profesores de innovación pedagógica justamente en el marco de esta norma de la resolución viceministerial 034. Entonces, vamos a empezar. Gracias, Jorge, y bienvenidos a cada uno de ustedes. Estimado, es que esperamos en realidad que estemos en esta reunión. Sé que poco a poco se están integrando eh, pero necesitamos que estén los directivos. Si estamos acá, los eh, profesores de innovación, invítenlos o van a acordar, porque a veces los directivos también están con un fin de actividades, pero es necesario que puedan estar presentes en esta reunión. ¿Sí? Entonces, vamos a dar inicio. Voy a un ratito suspender la cámara a fin de que no haya más fluidez en el, en la conexión. Eh, como primer punto, como lo mencionamos hace un momento, es un poco eh, clarificar sobre algunos aspectos que han ya salido dentro de un marco normativo, que es la resolución viceministerial eh, 034 2022 no Esta resolución viceministerial ha salido ahora a casi último, hace tres semanas, más o menos, tres, tres semanas o cuatro semanas, que es la última... Resolución en el que eh, clarifica cuáles son los perfiles para eh, ser un docente o un profesor de innovación pedagógica y cuáles son las funciones que van a cumplir eh, de acá en adelante. A ver, voy a acá un poco mostrar los antecedentes de, de esta norma. Si bien es cierto, la 034 es la que ha salido ahora último. Pero para que salga esta normativa ha tenido un antecedente, ¿no? Que en este caso es la resolución ministerial 091 del 2012. En realidad desde el 2012 eh, el Ministerio de Educación en el marco de esta resolución ha sacado especificaciones en donde pone en claro cuáles son las funciones específicas de varios agentes o varias responsabilidades o varios cargos que se ocupan dentro del Ministerio de Educación. Inicialmente esta normativa, esta, la resolución ministerial 091, estuvo dispuesto o ha salido básicamente para a, un poco poner en claro las funciones, eh, principalmente de los cargos de direcciones del Ministerio de Educación. ¿no? Entonces en esta norma ustedes cuando lo puedan revisar van a observar justamente que en este año pues ya el ministerio había dispuesto varios cargos dentro de los cargos que se vienen desarrollando en el Ministerio de Educación, y también clarificaba qué tipo de requisitos mínimos debe tener esta persona para ocupar este cargo, y a su vez, cuáles son las funciones. era bueno, un poco para poder reordenar, reordenar eh, el trabajo que se desarrolla en el ministerio en general, ¿no? Entonces... Entendamos que esta primera norma fue dispuesto básicamente para los cargos, eh, digamos, de, de dirección, ¿no? De alta dirección del Ministerio de Educación. Más adelante, ya como ustedes saben, viene pues la ley de la reforma magisterial, más o menos en el año 2013, la ley de la reforma magisterial, y dada, dado que salió esta ley de la reforma magisterial, era necesario poder actualizar también ese clasificador de cargos. Y es así que el Ministerio de Educación saca una resolución viceministerial 051, que se llama, bueno, es el número de la resolución viceministerial del 2021, en donde ponen claro cuáles son las disposiciones para la gestión de cargos en las áreas de desempeño laboral, pero en el marco de la carrera pública magisterial. Miren, ¿no? Ha, ha demandado bastante tiempo, pero... En el 2021 ya sacan este clasificador de cargos, o en este caso los cargos de desempeño, ¿no? Laboral. En esta resolución, básicamente estaba centrada pues para los directores de mujer, directores regionales, jefes, jefaturas, eh, jefes de gestión pedagógica, ¿no? Entonces, eh, cargos de alguna manera que, que, que dirigen, ¿no? Que conducen el sistema educativo en esta primera norma. Luego ya sale, pues, en la resolución viceministerial número 093 del 2021, más adelante, en ese mismo año, en donde saque el clasificador de cargos de la carrera pública magisterial. ¿No? Acá un poco ya en esta norma establece los perfiles para varios cargos, ¿no? los cargos que, que a la fecha muchos de los directivos están ocupando. Ahí está el perfil y los, eh, las funciones específicas que cumple los directores de institución educativa, las funciones básicamente, ¿no? Un poco acá clarifica sobre las funciones de ellos. Pero junto con esta norma de la resolución viceministerial 093, era necesario que salgan otras, otras, eh, este, otras, otras especificaciones para otros cargos más, porque si bien es cierto, en esta resolución 093 había había los cargos de, de dirección o los cargos que de alguna manera eh, dirigen en, en función a la, o están en función a la cuestión institucional, pero también hay cargos eh, dentro de la institución educativa, ¿no? Entonces, empiezan a salir otras normas, ¿no? Una de ellas que es la resolución viceministerial cero, bueno, en este caso la 223 del 2021, en donde también especifica los cargos para jefaturas, subdirecciones de instituciones educativas. Más adelante sale también la resolución interministerial 290 del 2021, en donde también especifica los cargos y las funciones, eh, el perfil y las funciones para los directivos, no solamente de EBR, que era esta norma en la que estaba centrada, la 223 estaba centrada en EBR, pero también era necesario eh, que se clarifique un poco cuáles serán las funciones para los directivos de los CEPROS, por ejemplo, ¿no? De institutos, de CEPROS. Entonces, esta norma, la resolución viceministerial 290, clarifica eso, ¿no? Va añadiendo a más personal dentro de, en este caso, de, de las acciones o los cargos que hay en, en, en este caso en el sistema educativo. Pero, como ustedes ven, faltan más, ¿no? Entonces, es así que ha salido ahora ya eh, último... La resolución viceministerial número 034, en donde también especifica, eh, opone o incorpora dentro del clasificador de cargos al profesor de innovación pedagógica, antes llamado docentes de innovación pedagógica, y eh, también a los docentes de educación física. ¿no? Entonces, como ustedes ven, año a año se va incorporando otros cargos más, ¿no? y más adelante irán saliendo otras especificaciones. Pero hasta el momento, dado que ya salió esta norma, eh, debemos pues ya eh, regirnos en función esto puesto que está ligado a nuestras, a nuestras funciones, ¿no? En este caso. Eh, es así que en esta resolución, dice Ministerial 034, que es la resolución en donde nos señala, eh, en este caso incorpora al profesor de innovación pedagógica a, eh, al clasificador de cargos porque antes no estaba así antes estaba como un docente más ahora ya está como un profesor o sea ya hay un cargo dentro del ministerio entonces esto hace que de alguna manera se vea necesario eh, reestructurar o adaptar muchas normativas que ahorita lo vamos a ver uno el nombre de aquí en adelante va a ser profesor de innovación pedagógica. ¿No? Ahora le estamos llamando de repente eh, FIT o profesor IP, ¿no? profesor de innovación pedagógica. ¿Por qué esto? O sea, ojo que antes nosotros teníamos, el, el, digamos, la, esta, esta denominación de docentes de aula de innovación pedagógica. Ahora somos profesores de innovación pedagógica puesto que dado el contexto y la coyuntura actual, el avance de la, de la incorporación de las tecnologías dentro de la institución educativa, ya el docente que está ligado a este tipo de cargo no solamente está centrado en un aula, no está centrado en un ambiente, o sea, ya no es un aula de innovación pedagógica, sino es un profesor de innovación pedagógica que mueve todas las, digamos, eh, pro, provee, proporciona, gestiona todos los todas las, eh, recursos ligados a las tecnologías dentro de la institución. Por eso, el área de desempeño laboral es la gestión pedagógica. O sea, todo lo que tenga que ver con la parte pedagógica, con los aspectos pedagógicos que contribuyen al logro del perfil de egreso, al logro... Eh, de los óptimos resultados en los estudiantes, eh, ese es nuestro campo. Ese es nuestro campo. Entonces, ya el profesor de innovación pedagógica, ahora, como se les llama, ya no solamente está centrado en un aula, ya no es un aula. El nuestro, en este caso, nuestro foco de atención, sino es todos los aspectos en la institución educativa que tengan que ver con el ámbito pedagógico y que contribuyen al logro del perfil de egreso de los estudiantes. La escala magisterial dice claramente mínimo en la primera escala de la carrera pública magisterial, ¿no? Entonces, la jornada laboral, como bien lo saben, es de 30 horas pedagógicas. Y la dependencia es la institución educativa del nivel primaria y secundaria. Obviamente ustedes tienen un, digamos, un este, alguien que dirige o conduce sus acciones, a quien ustedes les rinden cuentas, si en este caso es el director de la institución educativa, ¿no? Entonces, ya tenemos esto, tenemos que tenerlo bien en claro, eh, y por otro lado, nuestra misión del cargo, ¿cuál viene a ser nuestra misión del cargo? El dinamizar acciones que potencien el fortalecimiento de capacidades, la investigación, la innovación y la integración de las tecnologías orientadas a la educación en el contexto de una cultura digital entre los actores de la comunidad educativa, coadyugando con el desarrollo de la competencia, coadyugando, ya o sea, no es que ustedes están directamente ligados con los estudiantes, en este caso ustedes movilizan todas las acciones pedagógicas que corresponden en la institución educativa que de alguna manera eh, potencie, que de alguna manera eh, está, como lo dice acá, coadyugando, estamos tratando, estamos um, en coordinación con los docentes de la institución educativa, brindando estos recursos que de alguna manera generan competencias en nuestros estudiantes, ¿no? Y al obtener el logro, y obtener obviamente el logro del perfil de egreso de la educación básica regular, tanto en primaria como en secundaria, ¿no? Entonces, esto es eh, esta primera parte. Eh, y acá, dentro de la norma, estoy segura que ustedes ya lo han visto, lo han revisado, dice, la resolución viceministerial 034 nos especifica dos cosas, ¿no? básicamente dos cosas. Uno, que incorpora al profesor de innovación pedagógica en el clasificador de cargos de la carrera pública magisterial. ¿No? Eh, los cargos este justamente profesor de innovación pedagógica y lo otro lo otro aparte de incorporar en el clasificador de cargo es aprueba el perfil del cargo de profesor de innovación pedagógica eh, dentro de esta de la normativa como ustedes observarán en, en el perfil nos detallan 12 funciones que de alguna manera son funciones eh, que dirigen o conducen el, accion, el accionar de cada uno de ustedes. Entonces, como nosotros estamos ligados a la parte pedagógica, entiéndase bien la parte pedagógica dentro del marco normativo, ¿qué cosa dice? En el artículo 30 de la ley de la reforma magisterial, gestión pedagógica, ¿qué se llama? Dice, en esta área los profesores, porque también son profesores, planifican, conducen, acompañan y evalúan los diferentes procesos que aseguren el logro del aprendizaje de los estudiantes al interior de la institución educativa. ¿Ya? Solo que ustedes están ligados a, la parte, a, esta, a esta parte este, de orientación eh, tecnológica a los maestros. Pero que ustedes coadyugan a este logro del perfil de egreso, sí, es por eso que todos conformamos un equipo dentro de la institución educativa. Entonces, son dos... Estos dos aspectos que están dentro del marco normativo de la resolución Ministerio ministerial 034. Ahora, entendamos algo, que los docentes, que, eh, que esta norma, desde la fecha que ha salido, entra ya en ejecución. ¿no? Entonces, ah, esto justamente acabamos ¿tá? un poquito a poner en claro lo siguiente. Porque hubieron varias inquietudes por maestros que decían, si bien es cierto, nos especifica los cargos, pero también nos indica cuál es la formación de los maestros. Y también entiendo la preocupación de varios maestros eh, en cuanto a qué va a pasar con nosotros, nos decían, ¿no? ¿Qué va a pasar con nosotros? Este ¿Cómo hacemos? que eh, Era un poco la, la, la, la preocupación, de, de en este caso, de, de la mayoría de los profesores de innovación pedagógica. En realidad, la norma no es retroactiva para empezar. Entonces, los docentes o los profesores de innovación pedagógica, antes llamados DAIS, continúan, si son docentes nombrados, continúan ocupando el cargo. Ahí no hay ningún inconveniente. O sea, los maestros eh, que están siendo o ocupando el cargo como docentes, como profesores de innovación pedagógica, continuarán siendo. No hay ningún inconveniente. Solo es, es cierto que a partir que ha salido esta norma, a partir que sale esta norma, de todas maneras, todas las normas de acá en lo sucesivo, como contrato docente, procesos de reasignación, ascenso, de desempeño laboral, ya van a estar regidos en función a esta normativa, a la de resolución viceministerial 034. ¿No? Es por eso que en, el, en uno de los artículos de esta resolución viceministerial ustedes observarán que dice, Disponer que las instancias de gestión educativa descentralizada del Ministerio de Educación, estamos hablando de las direcciones regionales, estamos hablando de las UGEL, estamos hablando de las instituciones educativas, adecúen sus instrumentos de gestión de recursos humanos según corresponda de acuerdo a lo establecido en la presente resolución. Entonces, ya hay la indicación, hay la indicación de que todos los, todos los instrumentos, de, de, de las direcciones, tanto del Ministerio de Educación, regionales, eh, locales, institucionales, ya deban estar orientados dentro de este marco normativo. ¿Está bien? Eh, es por eso que justamente eh, el ministerio, tanto el ministerio, las direcciones regionales, las UCELES, también estamos de alguna manera realizando acciones, ¿no? Que que se alineen con este marco normativo. ¿Qué acciones conjuntas se está desarrollando? Viene desarrollando la dirección de evaluación docente. Ustedes saben que hay direcciones de evaluación dentro de... Direcciones eh, dentro del Ministerio de Educación. Una de ellas es la dirección de evaluación docente. Ya se viene desarrollando la incorporación a la carrera pública magisterial, el tema del nombramiento, ¿no? Antes no se daba el nombramiento para para los profesores de innovación, ¿no? No, no había el nombramiento, más que sí creo que participaban de este tipo de evaluación, pero para el proceso de contrato docente. Pero ya dada esta normativa y dado que está dentro del clasificador de cargos eh, el cargo propiamente como profesor de innovación, eso eh, eh, conlleva a que se tenga que incorporar dentro de la carrera pública magisterial. ¿no? O sea, se van a dar dos nombramientos ya tenemos los sucesivos. Obviamente en función al perfil, eh, al perfil establecido en este marco normativo. ¿no? Ahora entiéndase algo porque eso también se nos explicó. El proceso de nombramiento del año pasado fue suspendido, ¿no? entonces no sabemos si para este año, porque al, al, al estar suspendido el proceso de nombramiento del año pasado en cualquier momento se va a reactivar, pero muy probablemente esto es, se reactive con las, con las precisiones que, que estaba enmarcado esta norma, ¿no? En ese año. Entonces, eh, pero sí, muy probablemente de acá, eh, de repente no para el 2022, sino ya en, en el siguiente nombramiento ya lo incorpore, ¿no? Están, lo que se nos indicó es que están viendo esta posibilidad, que habría que esperar. Pero de todas maneras, para el siguiente nombramiento, sí si o sí si, pues tendría ya que estar, ¿no? El otro tema es el ascenso a la escala magisterial y la evaluación de desempeño laboral. Cada uno de estos dos aspectos, estos dos aspectos, van a estar dentro del marco normativo de la resolución viceministerial 034, desde ahí. ¿No? Entonces, eh, y si se hace el proceso de ascenso de la escala magisterial y si se hace... Y se va a dar porque la dirección está dando, está haciendo ya los marcos normativos dentro, que eh, eh, de alguna manera compete a ello, está dentro de este marco normativo de la resolución de la 034. Asimismo, la dirección técnica normativa también, ¿qué viene desarrollando? Viene desarrollando el sinceramiento de las plazas orgánicas a nivel nacional, ¿no? A nivel nacional. En la UGEL 05 tenemos un promedio de 205 maestros o profesores de innovación pedagógica, ¿no? Y así, cada una de las UGEL, o pues sea, hay, hay un, un buen número de profesores de innovación pedagógica, en este caso, y bueno, va a haber pues justamente este sinceramiento de plazas, ¿no? El tema del contrato docente, igual, las normas o las precisiones que se que saldrá en su momento con respecto al contrato docente, Va a, a tener, pues, eh, como marco normativo la resolución viceministral 034. La reasignación o racionalización que se pueda dar también. Entonces, miren que tanto las direcciones de evaluación docente como la dirección técnica normativa, ambas vienen desarrollando o incorporando justamente en estos documentos que ellos elaboran este marco normativo de la resolución viceministral 034. Asimismo, la DITES propiamente viene elaborando los documentos normativos para la gestión de las responsabilidades de la incorporación de tecnologías digitales, ¿no? Va a haber un marco normativo que está próximo a eh, compartirse. ¿no? En este caso hay que tener paciencia, en realidad quisiéramos tener todos los documentos ya, pero ya se ha dado un gran avance en este caso en cuanto a, a uno incorporar al profesor de innovación pedagógica dentro del clasificador de cargos, porque esto ha, ha tenido que ser el primer paso para movilizar varias acciones. ¿no? Ha tenido que hacer eso. Entonces, eh, estas eh, las direcciones y también la dirección regional y local, pues venimos desarrollando un conjunto de, de instrumentos, porque hemos tenido que reajustar varias, varias, varios instrumentos, que se alineen justamente al marco normativo que está. Entonces, y que próximamente también estaremos compartiendo. Eh, es así que eh, uno de los primeros, un, una, un marco normativo referente al proceso de reasignación y permuta, que es eh, la resolución viceministerial número 042 del 2022, es la que ya sale, incorpora algunos aspectos referentes a los profesores de innovación pedagógica, o bueno, ellos todavía les, les están llamando a plazas, ¿no? Porque todavía las plazas están como aula de innovación pedagógica, ¿no? Esto ya poco a poco irá, de alguna manera, este, reajustándose. Pero sí, en este marco de la resolución eh, que referente a las permutas y resignaciones, señala dos aspectos muy importantes que ustedes tienen que conocer. De todas maneras, es necesario que conozcan. En el numeral 13.11, ustedes van a poder observar qué dice. ¿no? Los profesores que ostentan una plaza permanente en el aula de innovación pedagógica, hay profesores, los profesores nombrados que están en estas plazas, solo podrán resignarse a una plaza vacante con la misma denominación, como profesor AIP. O permutar entre otros, entre docentes que tengan el mismo cargo, nivel, forma, modalidad y ciclo educativo, ¿no? En este caso, si un maestro decide reasignarse, ¿no? O permutar de una institución a otra, pues lo puede hacer con, eh, con siempre en cuando sea, uh, tenga pues el mismo cargo, nivel, forma y modalidad, ¿no? Y el ciclo, el ciclo educativo también. Entonces, esto es necesario y conozco, porque entiendo que hay maestros que también, eh, de repente, están optando por presentarse a, a la, a la reasignación, por reasignarse en este caso, ¿no? Pero también hay un punto muy importante, que es el 13.14, ¿no? que ha sacado excepcionalmente, hay que entender algo, que esta disposición que ha salido, este numeral específicamente, es excepcional, que dice, el profesor de AIP, eh, en este caso el profesor IP, no es el actualmente llamado, del nivel secundaria de BR, que acredite más de un título pedagógico en algún área curricular o especialidad, podrá solicitar su reasignación al área curricular manteniendo el mismo nivel modalidad educativa. El mismo procedimiento se aplicará en el caso de educación primaria. Eso quiere decir? Que si hay algún maestro que de repente decida... Eh, dejar o no quiera ya asumir el cargo de profesor de innovación pedagógica, puede muy bien amparado en este ítem, en este numeral de la norma, eh, cambiar su cargo a docente de aula. ¿No? Hay esta opción. Y ojo, que esta opción es solamente eh, para este año, entiende que esta resolución, las resoluciones para resignación y, y permuta son anuales. Entonces, esta precisión que nos está brindando la norma solamente es para este año lectivo. Entonces, aquellos interesados, porque también tuve consultas de algunos maestros o eh, referentes a cómo hacer para poder eh, pasarme a un docente de aula, muy bien. Entonces, esta sería la una de las opciones a poder eh, eh, en el que podría sujetarme para poder hacer. A, a pasar a docente de, de aula, ¿no? Entonces, estos dos aspectos son necesarios, eran necesarios este, también ponerles en conocimiento, por supuesto que están, estamos ya creo dentro del proceso de, de presentación, de, de expedientes o de evaluación para justamente llevar a cabo esta reasignación y permuta en las instituciones educativas, ¿no? Entonces, hay estas dos opciones, y acá, esta es la disposición para la resignación y permuta de los productores en el marco de la ley 29.944, ley de la reforma no Entonces, esta es. Hasta allí, ¿no? Esta parte es referente a la, toda esta primera parte, referente a, en este caso, a la resolución ministerial 034 del 2022, y justamente en función a esto, en función a ello, es que era necesario, y ya también bastante pedido por los directivos, se entiende, eh, que, que se den precisiones con respecto al monitoreo de los profesores de innovación pedagógica en el marco de esta resolución ministerial 034. ¿no? En realidad, eh, antes no teníamos, antes se estaba diseñando, inclusive con las con las normas, pero la última norma que nos tenía de alguna manera nos brindaba las funciones del profesor de innovación pedagógica era la, la que se había dispuesto en la directiva 040 del 2010, pero más allá no tenía. Entonces ya ahora con esta en esta normativa que ha salido hace poco ya nos brinda algunas funciones este, más específicas, ¿no? Sobre este cargo en particular, ¿no? sobre sobre el cargo ocupan los profesores. Entonces, esta ficha de monitoreo ha sido necesario reajustarlo, reajustarlo en función a la, a la norma actual. Y obviamente tiene que responder, tiene que responder a, a esta normativa, no, tiene que responder, tiene que ajustarse a esta normativa. ¿no? Entonces es así que en función a esta resolución viceministerial 034 que es la la norma que, con la que ya nos denominamos como profesor de, profesores de innovación pedagógica, es que sale ya nuestra ficha de monitoreo. En realidad, esta ficha de monitoreo eh, nos va a acompañar durante este año. Eh, y es necesario que los directivos, porque estamos en un proceso de, de, de verificación también del cumplimiento de funciones, es necesario que los directivos eh, obviamente eh, vean ¿no? el cumplimiento de, de las funciones de cada uno de, de los docentes oh, de los actores que se que, que encuentran en la institución educativa posiblemente porque nos indicaron que también están en la construcción pero no sabemos cuánto puede demorar, es así que nosotros como UGEL eh, ha, hemos propuesto una ficha de monitoreo que va a acompañarnos hasta que pueda salir alguna disposición más específica por parte del ministerio, ¿no? Entonces, ahora, esta ficha de monitoreo ha sido construida en función a, eh, en este caso, en función necesariamente a eh, la resolución ministerial 034. Ahora, voy a compartir, Acá, Un momentito, por favor. Acá, la ficha. Esta es la ficha de monitoreo del profesor de innovación pedagógica en el marco de la resolución eh, viceministerial, acá disculpen, viceministerial 034-2022. Ok, como toda ficha de monitoreo, esta es la ficha que aplica el directivo a los profesores de innovación pedagógica va a constar de dos partes, ¿no? En este caso de tres partes, disculpe, de tres partes. Una, la primera parte vamos a denominarle los datos generales, los datos informativos, que es el nombre de la institución educativa, la red, código local, turnos, qué niveles tiene la institución educativa y la fecha de aplicación de la ficha de monitoreo. ¿Cuáles son los datos del directivo? No sé si es un director, eh, en este caso, este... Eh, los datos, nombres y apellidos, el teléfono, correos, cuál es la condición ¿no? del directivo, quién es el responsable del monitoreo, quién es el responsable, apellidos y nombres, fecha de la aplicación, cargo, número de visita, eh, profesor de innovación pedagógica, profesor, eh, en este caso, profesor, eh, sus datos completos del profesor, si es un profesor contratado, si es un profesor nombrado, cuál es el correo, el teléfono del profesor. En este caso, tipo de servicio que brinda la institución educativa, entiéndase que es presencial, o a distancia en situación eh, excepcional. Si se está colocando acá dos opciones es porque en la norma, en la resolución eh, ministerial 186 del 2022, que es la norma que está rigiendo y que deroga la 531, es la que este, rige para el presente año escolar 2022. Pero en esta norma, en la 186, solamente habla de dos tipos de servicios, ¿no? El servicio presencial o el servicio a distancia. El a distancia nos enmarca que solamente es para situación excepcional, excepcional producida ante una situación de, de, que tenga que ver con un tema de salud, el COVID propiamente, ¿no? Ante una, ante una situación de que pueda... A, digamos, algún integrante de la institución educativa eh, tener COVID, entonces se suspende el servicio, ¿no? En este momento, de la, del aula, se suspende el servicio del aula y eh, obviamente ese grupo de estudiantes lleva un trabajo a distancia hasta que se determine, pues, la condición de salud del, del maestro, ¿no? Entonces, esta es una situación excepcional, ¿no? Entonces, podamos, se tiene que poner de todas maneras, puesto que en el momento que se da la visita, de repente se está en una de estas condiciones, pues el servicio no se detiene, el servicio se tiene que seguir brindando. Entonces, estas dos opciones están allí, ¿no? Presencial y a distancia. Y bueno, y en cuanto a las funciones, en las funciones de los, eh, eh, ¿qué es lo que van a recoger los directivos? Están pues detalladas las 12 funciones que también están dentro de la resolución viceministerial 0 34, ahí están las 12, ¿no? Las 12 tal cual. Pero ahorita este, lo que vamos a hacer es mostrarles una rúbrica a los directivos, esa rúbrica va acompañada justo con esta, junto con esta ficha de monitoreo, de tal forma que ustedes se pueden orientar en saber si, eh, este, en qué, en qué, a qué opción marcar, ¿no? estamos en la uno, dos, digamos es como un inicio, un proceso y un logrado, ¿no? Y colocar acá las observaciones que pueda yo estar encontrando, ¿no? Este es el directivo al al, en este caso al profesor de innovación pedagógica. Toda la estructura es esta, esta es la estructura, que está dentro del marco de la resolución viceministerial 034, firman los dos responsables, responsable de monitoreo y responsable de del el profesor de innovación pedagógica, ¿no? A su vez tiene esta ficha otra, eh, en este caso, otra ficha anexa, que es sobre la incorporación de las TIC al directivo, ¿no? Al directivo, ¿no? Hay una, hay una, hay unos ítems adicionales, unos diez ítems, que eh, corresponde a que eh, cuando el especialista o profesional pedagógico de la UGEL visite también a al directivo puede evidenciar algunos aspectos de incorporación de las tecnologías dentro de la institución educativa ¿no? y esto está dirigido al directivo ahora voy a acá a mostrarles la rúbrica ahí eh, lo he querido resaltar un poco para poder de alguna manera este, eh, hacer la diferencia entre un nivel y otro ¿sí? La descripción son las funciones que están detalladas en la resolución viceministerial 034. ¿ya? Entonces, eh, vamos a un poco a revisar cuáles son estas funciones y qué cosas se está considerando para el cumplimiento de, eh, esta, de estos ítems. Qué cosas se está considerando. ¿no? Eh, de todas maneras, eh, muy probablemente con las disposiciones que salgan por parte de la DITE, se clarifiquen algunos ítems también, ¿no? Pero mientras nosotros hemos procurado que, que de repente la, los niveles de logro se asocien a, a la acción que vienen desarrollando ustedes. Entonces, como una primera descripción, dice, ¿no? Un primer ítem, diseña, desarrolla y gestiona la estrategia digital vinculada a los procesos pedagógicos, Así como su sostenibilidad en el plan institucional para coadyuvar a optimizar la gestión pedagógica relacionada al uso e integración de las TIC acorde a las necesidades de los actores educativos de la institución educativa. Ya. Entonces, como un nivel 1, inicio, en este caso, eh, ¿qué es lo que yo podría ver? Uno, como directivo al. Al visitar al, al profesor de innovación pedagógica podría estar evidenciando lo siguiente ¿cuándo es uno? cuando el profesor IP no cuenta con el diagnóstico de necesidades de estrategias digitales de los factores educativos entiéndase algo que si yo pretendo diseñar, desarrollar y gestionar estrategias digitales vinculadas a los procesos pedagógicos yo debiera primero hacer un diagnóstico de la institución educativa y el diagnóstico es anual porque algo, algo de todas maneras, eh, mis maestros de repente este, eh, han avanzado en algunos aspectos. Si soy un docente que año a año sigo en la misma institución educativa, pues probablemente hay un cierto avance por parte de los maestros en el uso de herramientas digitales. O de repente no, pero es necesario que antes de empezar a, inclusive a formular mi plan de trabajo, para yo poder determinar las acciones a desarrollar, Necesito hacer un diagnóstico de cómo están los maestros. Y si yo soy un docente contratado, que, que me incorpora en la institución educativa, más aún, ¿no? Es necesario saber. Entonces, primero, para poder eh, de alguna manera este ítem este, este valorarlo, primero, eh, ¿cuándo se encuentra en, en nivel inicio, digamos? Cuando el docente no cuenta con el diagnóstico de necesidades de estrategias digitales de los actores educativos. Dos, cuando el docente cuenta con el diagnóstico ¿no? de necesidades de estrategias digitales de los factores educativos y los ha incluido en el plan institucional, ¿no? en el PI, PCI, pat O sea, hay, eh, de alguna manera, que eh, ha identificado las necesidades dentro de la institución educativa y yo esto lo tengo que incorporar en los documentos de gestión. ¿no? Eh, y tres, cuando el, director, el docente IP cuenta con el diagnóstico de necesidades de estrategias digitales de los actores educativos, los ha incluido en el plan, ¿no? en sus instrumentos de gestión, y viene implementándolo en la gestión, en la gestión pedagógica. O sea, se viene trabajando en ello. ¿no? Entonces, ¿qué cosa puedo tener acá yo como evidencia? ¿no? Tengo el diagnóstico de necesidades de estrategias digitales de los actores educativos, PI va eh, ¿no? evidenciando la implementación de la estrategia digital. Es necesario acá, que claro, hay muchos maestros también que me dicen, Mis, pero eh, yo propongo, pero los directivos, o le digo al directivo, pero no se está dando la relevancia del caso, no se está haciendo. Entonces, acá en realidad los informes, porque más adelante vamos a ver esto, son importantísimos. Entonces, si has hecho un diagnóstico, los resultados de este diagnóstico y tu sugerencia de haber, encontré, de haber realizado ese diagnóstico, tu sugerencia del caso, para poder de alguna manera uh, este, diseñar tu, tus actividades, este informe simple, no tan complejo, simple, preséntalo a tu director. Tu director... Eh, va a tener que leer el informe y la sugerencia que tú le estás dando, que hay que incorporar, hay que realizar este tipo de actividad. Entonces, el directivo eh, debe revisar pues el informe y la sugerencia que tú le estás dando y en los espacios que se pueda generar en la institución educativa, programar justamente esta necesidad de poder incorporar en los documentos de sesión. Entiendo que los profesores de innovación, no toman, digamos, las decisiones en esos aspectos. Pero sí es necesario que todo esté documentado. O sea, hagamos un... Si yo hice un informe, un, hice un diagnóstico, es necesario ese diagnóstico poner en conocimiento los directivos A veces hacemos tantas cosas, pero el director no tiene conocimiento de lo que estamos haciendo, porque tampoco no lo documentamos. Y ellos necesitan tener el documento, para también con esto motivar de repente algún tipo de reunión. Entonces, si ¿sí, tenemos esto, bien. Entonces, acá hay un tema de eh, coordinación que ustedes deben hacer también con el equipo directivo de la institución educativa. Entonces, estamos poniendo esta primera parte de que es necesario que se haga el diagnóstico. Eh, dos, ¿qué otro, otra función nos dice en la resolución viceministerial 034. Mira, dice: proporciona capacitación, acompañamiento, asesoramiento u orientación a los docentes sobre el uso e incorporación de las TIC en el proceso pedagógico para asegurar el desarrollo de la estrategia digital en la institución y coadyugar el desarrollo de competencias de los estudiantes. Entiéndase algo. Ya el docente de innovación, en este caso profesor de innovación pedagógica, no está centrado en un aula. Estamos hablando de que eh, se está movilizando en otros aspectos y por todos los ámbitos que tengan que ver, eh, o que tengan que estar relacionados a los ámbitos pedagógicos. Entonces, acá estamos hablando eh, de capacitación, acompañamiento, asesoramiento, ¿no? Y es bastante grueso, si ustedes lo ven, es bastante grueso. Dice acá, ¿qué le estamos colocando como uno? El docente IP no ha programado capacitación, acompañamiento, asesoramiento u orientación a los docentes sobre el uso e incorporación de las TIC en el proceso pedagógico. No viene, no, ha no, no viene desarrollando, no ha programado ningún tipo de capacitación y este, de repente está centrado en un tipo de acción, pero no hay ninguna capacitación. Ok, pondré uno, porque no hay, todavía no se ha desarrollado. ¿no? Eh, ¿Cuándo es dos? Cuando el profesor IP ha programado capacitación, acompañamiento, asesoramiento, orientación a los docentes sobre el uso e incorporación de la TIC en el proceso educativo, pero no guarda concordancia con las acciones realizadas. O sea, yo he programado y probablemente esté en su plan de trabajo, del docente, del profesor IP, pero no guarda relación con lo que está haciendo. ¿no? En todo caso, entiéndase que los documentos, los instrumentos eh, que ustedes tienen, su plan de trabajo que ustedes tienen, está sujeto y es cambiante. O sea, ningún, ningún documento es eh, rígido. Se puede reajustar, ¿no? Porque de repente ustedes están viendo una necesidad de abordar. Pero pónganlo en su plan... Pónganlo, detallenlo, pónganlo. Entonces, yo de repente estoy haciendo acciones, pero no guarda concordancia con lo que está realizando. ¿Y cuándo estrés Cuando el profesor IP ha programado capacitación, acompañamiento, atesoramiento, orientación, cualquiera de ellas, ¿no? sobre el uso e incorporación de las TIC en el proceso pedagógico, la misma que guarda concordancia con las acciones realizadas, y formuladas en su plan de trabajo. O sea, sí guarda concordancia. ¿no? Yo veo mi, su plan de trabajo, a ver, profesor, ahorita nos están acompañando los directivos, a ver, este es su plan de trabajo, Ahí veo estas acciones, muy bien. Entonces, voy verificando, a ver, estoy en el mes tal, entonces, ¿por qué eh, verifico si las acciones que voy desarrollando se están ajustando a lo que yo he plan a lo que ha planificado el profesor? ¿No? Entonces, voy viendo esto. y si no... Tendría que tener el sustento, la razón, ¿no? Porque de repente hay una situación de emergencia que amerita un, digamos, una inmediata atención de otro punto, de otro aspecto. Comunícalo a tu director. Comunícalo, ¿no? Entonces, eso es necesario que ellos lo sepan, ¿no? Pero todo tiene que ser con referencia a la incorporación de las TIC, a la incorporación de las TIC en el proceso pedagógico, ¿ya? Entonces, ¿qué puedo tener acá? De repente, ¿qué podría tener como un instrumento que, que, que me ayude a evidenciar el trabajo? Es el plan de trabajo anual, el registro de asistencia de los maestros, ¿no? De repente el maestro tiene su plan de trabajo, pues verificando su en concordancia con las actividades que viene desarrollando, pero a su vez, no se olviden, por favor, los profesores de innovación. Toda actividad que yo desarrolle debo tener un registro de asistencia o la evidencia, ¿no? Algunos optan por tener una captura de imagen de la reunión, pues de repente, cuando son pocos dentro de la institución educativa, pero de repente yo tengo, este, una imagen, fotos, toma fotográficas, pero si ya estamos trabajando en forma presencial, pues hago una lista de asistencia simple y que los maestros firmen esta parte de esa asistencia que. que, que durante la asistencia que, que de repente se está dando eh, mientras estoy desarrollando la reunión, ¿no? Entonces, eso es con respecto al ítem 2. Número 3, dice, participa en los espacios de trabajo colegiado o interdisciplinario con el propósito de fortalecer el desarrollo e integración de las tecnologías digitales en los procesos educativos de la gestión pedagógica de la institución educativa. Eh, Miren, los ítems que estoy eh, ahorita eh, leyendo, no son ítems creados eh, por los GEL, son ítems que están dentro del marco normativo de la resolución viceministerial 034, tal cual. Ahora, si ustedes están observando, indica la necesidad de poder aprovechar esos espacios de trabajo colegiado que hay en la institución educativa. Claro. También eh, es cierto, o sea, no es que vamos a estar en todas, en todas, porque semanalmente podré estar en, un, en un, de, un determinado grupo, otra semana con otro determinado grupo, que yo voy focalizando y lo tengo programado. ¿No? Entonces, a ver, ¿qué hemos puesto acá como primer, digamos, eh, nivel de logro? Uno, cuando el profesor IP no participa de los espacios de trabajo colegiado interdisciplinario planificado en la IE. Ojo, acá hay un detalle. Esos espacios de trabajo colegiado no estamos hablando de una reunión, de una reunión este, de docentes con un motivo particular X, ¿no? Son espacios que tienen el propósito de fortalecer la integración de las tecnologías. O sea, son espacios de reunión específicamente para fortalecer el desarrollo de la integración de las tecnologías. Entonces, eh, cuando el docente no ha programado, no participa, no ha generado ningún espacio con sus maestros, pues tendrá uno. ¿Cuándo es dos? Cuando el profesor IP participa de los espacios de trabajo colegiado o interdisciplinario de acuerdo a lo planificado. Por eso les digo, no es, tampoco no somos, este, eh, no nos podemos dividir en diez, veinte maestros para poder uh, realizar o estar en todos los colegiados. No, no se puede. Tendríamos que focalizar, ¿no? Esta semana con tales grupos, esta otra semana con otro grupo, pero yo planifico. No lo hago eh, en el momento. Yo planifico. Y ese planificador de actividades lo debe conocer su director. Entonces, y también lo debe conocer los maestros que están convocados. Entonces, participo de estas reuniones de espacio colectivo interdisciplinario de acuerdo a lo planificado. Sin un propósito que busque el fortalecimiento e integración de la escena. O sea, yo estoy participando, pero no tengo un propósito definido. O sea, no hay un propósito. Participo, pero no tengo un propósito. Entonces, ahí hay, eh, tendría que afinarse algo, ¿no? Entonces, ¿cuál, cuál sería lo correcto? El profesor IP participa en los espacios de trabajo colegiado disciplinario de acuerdo a lo planificado con un propósito definido, O sea, que haya un propósito definido que busque fortalecer el desarrollo e integración de las tecnologías en el proceso educativo de la gestión pedagógica, o sea, necesariamente para el desarrollo e integración de las tecnologías. En secundaria es, es bueno, en secundaria los maestros tienen sus horas colegiadas. Eh, Tienen sus horas colegiadas y también están, pues, las semanas de gestión que bien se pueden aprovechar. ¿no? En primaria entendemos que no hay esas horas colegiadas, pero podríamos aprovechar algunos espacios de reunión en coordinación con el directivo. O sea, planifíquenlo. Yo entiendo ahí que, eh, con, en, en coordinación con el directivo, se puede eh, generar espacios de reunión. Este, de repente durante la semana de gestión, se ha observado que hay maestros que están aprovechando esta semana de gestión para poder justamente eh, fortalecer estas competencias digitales en los maestros. Bien, entonces podría hacerse eso, podría eh, en coordinación con el director buscar algún otro espacio. no En, en, en primaria es, es este un poquito complejo, se entiende, pero... No está, eh, digamos, no no es, eh, tendría que coordinarse previamente con el director, ¿no? Buscar los espacios por allí que podrían ser quincenales, mensuales, o podría ser algún otro espacio, eh, si es que es posible, ahí hay bajo coordinación con el directivo y los maestros, de poder este, buscar justamente estos trabajos colegiados, ¿no? Ahora, ¿qué se hacen en estos trabajos colegiados? Yo voy viendo cuáles son las actividades que voy, van desarrollando los, los maestros y podría proponer algún recurso de apoyo para el trabajo que vienen desarrollando ellos. Ahora, ¿cuál sería mi evidencia para el director? ¿No? Las actas de reuniones de los trabajos, colegiados, las reuniones que haya podido tener. Entonces, esas actas eh, con la, digamos, con eh, un resumen de lo que ha hecho y la asistencia de los maestros, pues sería la, la evidencia para el directivo, ¿no? Cuatro, tenemos acá, identifica, promueve e implementa nuevos productos o servicios relacionados con la tecnología orientada a la educación en el proceso pedagógico para cubrir las necesidades de los actores educativos en la institución educativa. ¿no? Implementa nuevos productos o servicios. Así nos dice la norma. ¿Qué se ha puesto como uno? ¿no? Que el profesor de IP no identifica nuevos productos o servicios relacionados con la tecnología orientada a la educación en el proceso pedagógico para cubrir las necesidades de los actores educativos. De repente que yo haya diseñado, no sé, algún, este, alguna aplicación, alguna plataforma, ¿no? Al, que haya elaborado algo que le ayude a algún actor de las instituciones educativas, a los maestros, a bueno, en este caso a los doctores, docentes, estudiantes, y, y de alguna manera coadyuve en el, en el logro de los objetivos eh, eh, de mejorar el logro de aprendizaje de los estudiantes. Entonces, la idea es que ustedes propongan algún proyecto de innovación, alguna herramienta que puedan usar los maestros, los estudiantes, ¿no? pero ojo siempre orientado al proceso pedagógico ya, no orientado al proceso digamos administrativo no estamos hablando al proceso pedagógico que coadyugue a mejorar el logro de aprendizaje de los estudiantes todo apunta a eso a mejorar el logro de aprendizaje siguiente cuando el dos cuando el profesor ip identifica y promueve o sea yo ya identifiqué. Ya muy bien, y, y, pero estoy promoviendo. No solamente lo he identificado y quedo allí. Y promuevo nuevos productos eh, o servicios relacionados con las tecnologías orientadas al proceso pedagógico. O sea, que le ayude, no sé, en el propósito de la, de la sesión o de la, de la experiencia de aprendizaje desarrollada por el maestro. O que le ayude, digamos, para las motivaciones, que le ayude... Para la evaluación, o sea, que le ayude al, a algún punto del proceso pedagógico que realizan los maestros y que cubra justamente las necesidades de ellos. ¿Cuándo es tres? Cuando el profesor IP identifica, promueve y viene implementando, porque una cosa es identificar y promover. Ya estoy promoviendo, impulsando, pero no viendo, no lo implemento. Entonces, e implementa nuevos productos o servicios relacionados con la tecnología orientada a la educación en el proceso pedagógico para cubrir las necesidades de los sectores educativos en la institución educativa. Entonces, cuando ya implementa, sería un tres. O viene implementando, por último, ¿no? Vengo implementando. Porque todavía no se acaba el año escolar. De repente, es un proyecto que demanda mmm, tiempo en su ejecución. Entonces, Vengo implementando y estaría con un tres. Ha elaborado proyectos de innovación pedagógica acorde a la necesidad de la institución, ¿no? Y, ojo, orientado a los procesos pedagógicos. No orientado a la necesidad de la institución en el ámbito administrativo. O sea, de repente hago una... Eh, este para, para el control de asistencia o para, digamos, este que me ayude algo, estoy haciendo para, la, para las libretas, para el que aquí no me habla sobre eso. Me dice orientado al proceso pedagógico para cubrir la necesidad de los actores educativos. ¿Sí? Cinco, identifica y proporciona soporte técnico al software y hardware de las tecnologías relacionadas a la educación para asegurar la continuidad del servicio en la gestión pedagógica. En la gestión pedagógica en la institución educativa. Cuando es uno, cuando el profesor de IP no proporciona soporte técnico, porque ahora en la norma me señala de soporte técnico, antes no me brindaba eso, ¿no? O sea, eh, ahora sí. Entonces, es ahí la necesidad, eh, estimados eh, maestros en general, profesores en general, eh, hay maestros que sí, o sea, tienen, digamos, el, el digamos, la, la, la formación, porque también se ha visto dentro de la, al momento de optar por, por ser profesores de IP tienen la formación y de repente tienen las competencias ahí más desarrolladas. Eh, pero hay otros maestros que no. Entonces es necesario, es necesario poder fortalecer estas competencias. Eh, y acá en lo sucesivo, como ustedes han visto en la norma, señala que de acá en adelante eh, los docentes o los profesores de innovación pedagógica tienen que ser titulados en computación o afines, así dice en la resolución viceministerial, titulados en computación. Y eso implica que, si bien es cierto, los maestros, porque ya varios, varios estamos dentro del cargo, ocupando el cargo como profesor de innovación, eh, la norma no es retroactiva, así es que todos estamos inmersos ya. Estamos hablando de los docentes eh, nombrados que están inmersos dentro de esta norma, no es retroactiva, así que no hay ningún perjuicio en su en su estabilidad laboral nada por el estilo y de repente por ahí hay la preocupación como les decía al inicio no sin embargo ahora de acá en adelante nosotros debemos responder a esas funciones que están acá entonces eso implica una necesidad de repente de de de repente que no solamente se pueda cubrir con una capacitación sino también con algún tipo de formación un poco más estructurada, ¿no? De repente un poco más, este, más, eh, eh, más fina, es necesario justamente para poder responder a este ítem y a los otros que vienen a continuación. Entonces, justamente por eso, en el grupo de WhatsApp que nosotros tenemos de eh, los profesores de innovación, hemos invitado en realidad, no, a nadie podemos forzar, a nadie se le puede forzar a inscribirse en determinados cursos, ¿no? Cursos de soporte técnico, a nadie se le puede forzar. Pero es necesario, estimados este, maestros, que aquellos que no tenemos, o que tenemos ciertas dificultades en este aspecto, podamos buscar un espacio, eh, digamos, de, de formación un poco más fina sobre el tema de soporte, porque de acá en lo sucesivo vamos a tener que ajustarnos a esta función. Y es así que en el grupo de WhatsApp se les invitó a, porque hemos, de alguna manera hemos coordinado con, con los CEPROS, hemos coordinado con las, los CEPROS que hay dentro del UGEL que son 17, ¿No? Para que puedan de alguna manera darnos la opción a los profesores IP, como primera opción, ¿no? De, de poder este, inscribirse y brindar un curso de formación, ¿no? un curso sobre soporte técnico, justamente. Y hemos invitado a través del grupo de WhatsApp para que puedan participar. Entonces les invitamos. Pueden ser esto, pueden ser otros, otro, otra, otra entidad, no hay ningún problema. Pero, pero sí es necesario eh, fortalecer este aspecto. Es necesario. Porque de acá en lo sucesivo, como ustedes observan, nos están señalando en la norma que tengamos ese conocimiento en soporte técnico, no solamente en hardware, ¿no? O periféricos, no, no, no solamente en eso, sino en software también. Entonces, eh, es necesario poder fortalecer esto, ¿ya? Y, eh, bueno, eh, por otro lado, recuerden bien, como se les comentó al inicio, eh, todas las normas o los instrumentos que saquen el ministerio ya van a estar ligados a estas funciones. Y al estar ligados a estas funciones, ¿qué quiere decir? Que nuestra evaluación de desempeño, eh, el ascenso a la carrera, y los otros documentos que puedan salir, que tengan que ver con aspectos evaluativos, van a estar orientados en función a estos 12 ítems. Siempre a estos 12 ítems, porque es la norma que ya nos está este, rigiendo. Eh, bueno, seguimos acá. Entonces, eh, dice como número dos el profesor IP proporciona soporte técnico al hardware de las tecnologías relacionadas a la educación para asegurar la continuidad del servicio en la gestión pedagógica en la institución educativa. ¿No? Que solamente hace el hardware, ¿no? Solamente, eh, eh, digamos, eh, arregla eh, este, los periféricos o de repente... Con algún tipo de conexión, ¿no? pero no aborda el aspecto del software. En tres, ya es hardware y software, ¿no? Un poco para darle la, el, nivel, el nivel necesario. El profesor IP proporciona soporte técnico al software y hardware de las tecnologías relacionadas a la educación para asegurar la continuidad del servicio en la gestión pedagógica en la institución. Todo habla de gestión pedagógica nosotros nos orientamos al ámbito pedagógico, no al ámbito administrativo. No, pedagógico. ¿sí? Que coadyuve al logro del perfil de egreso. ¿no? Entonces, eh, ¿cuál serían las evidencias? ¿no? El reporte, el soporte técnico al hardware y software ¿no? eh, de la infraestructura tecnológica incluida en su informe. Cuando ustedes hacen algún tipo de mantenimiento... Algún tipo de, de, de soporte a uno de los equipos, hay que, eh, en, una, en, una hoja, en una hoja, hay que hacer como un detalle, ¿no? Del diagnóstico, lo que estamos encontrando en, este, en esta persona. Entonces, ese detalle, así como el médico te revisa y te dice, ¿no? Tienes esto, es de ello, Igual, ¿no? Tengamos allí un... Un reporte, digamos, este reporte lo presenta. O sea, de tantas máquinas, tantas acciones que vengo haciendo, tengo tantos reportes, y eso lo anexo a mi informe, porque es una acción que viene desarrollando. Cinco, seis, dice, promueve y desarrolla una cultura digital entre los actores de la comunidad educativa vinculada a la institución para la formación de una ciudadanía eh, digital y mejora de los procesos de la gestión pedagógica. No. ¿Cuándo es uno? Cuando el profesor IP no promueve actividades que generen una cultura digital entre los actores de la comunidad educativa. No. No, provee, no, no genera algún tipo de acción, algún tipo de actividad eh, relacionada al uso de, de digamos, de alguna herramienta, ¿no? El Padlet, no sé, este, alguna herramienta que le pueda hacer de soporte a, a, lo, a los maestros, ¿no? Entonces, Quiz, Tablet, Mentimeter, no sé, algo, herramientas que le sirve a los maestros, ¿no? Y eh, de alguna manera, este genere justamente esta cultura digital entre ellos, ¿no? El profesor IP promueve actividades que generan una, una cultura digital. O sea, acá sí, ¿no? cuando es dos, cuando sí genera actividades que promueven una cultura digital entre los actores de la comunidad educativa vinculada a la institución para la formación de una ciudadanía digital en mejora de los procesos de la gestión pedagógica. ¿Y cuándo es tres? Cuando el profesor IP promueve y desarrolla actividades que generan una cultura digital. entre, O sea, promueve y desarrolla, no solamente promover actividades. Sí, profesora, lo podemos hacer, sí, o sea, están promoviendo, pero no está desarrollando. Y acá la, en el ítem dice promueve y desarrolla. Promueve y desarrolla actividades que generan una cultura digital, ¿no? Entre los actores de la comunidad educativa. De repente por acá, no sé, uno, uno de los ejemplos es que gestiona una comunidad virtual de, de aprendizaje, ¿no? Los tienen los maestros, un espacio virtual, eh, donde les provea algún tipo de recursos, ¿no? Y vea y observe que los maestros también están, de alguna manera, respondiendo a ello, ¿no? Siete. Analiza e informa a la dependencia jerárquica los resultados de la implementación de la estrategia digital para evaluar el impacto en la comunidad educativa, incluyendo políticas educativas, sociales, aspectos técnicos relacionados a disposiciones regulatorias y legales. O sea, esto es lo que dice en la norma. Habla de los informes, en realidad, ¿no? los informes siempre se han caracterizado como un, un, una herramienta que ustedes un instrumento que siempre le están presentándolo a los directivos de forma mensual y eso no se va a dejar dice él, en este caso profesor IP, no informa mensualmente al director los resultados de la implementación, o sea este, uno no informa no, está, no le presentas ningún tipo de informe mensual Eso es uno. Dos, cuando el profesor IP cuenta con los informes mensuales, ¿ya? Le estás dando los informes mensuales, pero no considera un breve análisis de los resultados de la implementación de la estrategia digital que detallan el avance, el impacto de las actividades planteadas. Recuerde, acá dice para evaluar el impacto. En la norma dice para evaluar el impacto. O sea, no solamente es darle el informe, tal cosa hice, sino. En un párrafo simple, en resumen, ¿qué tanto es el impacto eh, que viene causando en los maestros la implementación de las actividades, o el desarrollo de sus actividades? O sea, un breve análisis. O sea, algo algo breve que puedas comentar sobre los resultados que se vienen dando de, de repente de las acciones desarrolladas durante el mes. Porque acá lo que me piden es evaluar el impacto. Y tres, que el profesor IP cuenta con informes mensuales, tiene los informes mensuales, considerando un breve análisis, ¿no? De la implementación. O sea, acá sí considera, ¿no? En la tres ya es considerando, algo pequeño, pero considera un breve análisis de estos resultados, ¿no? Y, como evidencia, informes mensuales presentados al directivo. ¿no? Informes mensuales con sus respectivos análisis, ¿no? Con, con el análisis que, que, que es necesario que, que el director sepa, ¿no? No solamente detallar qué cosas he hecho, sino también en qué medida esto va contribuyendo al logro del perfil de egreso. O sea, qué tanto están respondiendo los maestros de repente también es necesario que el directivo sepa que de repente no sé ciertos maestros eh, necesitamos a, a abordar no sé la, la eh, generar más espacios de reunión con determinados maestros porque están presentando quizás o hay la necesidad de poder eh, hacer un hacer un soporte mucho más fino con ellos no o trabajar un poco más eh, eh, directamente con tales maestros sea, que este detalle le puedas eh, explicar brevemente a tu director. Ocho. ¿Qué es lo que dice la norma? El diagnostica y proporciona soporte técnico a problemas de la red. Me habla así, problemas de la red de comunicaciones digitales, para determinar la carga de red y las estadísticas de rendimiento del modelo y asegurar la continuidad del servicio de gestión pedagógica en la institución. ¿No? Entonces, acá ya hablamos de sistemas de red, de internet. El internet, de la red que tengo configurada en, en los espacios, no solamente el aula de innovación, vuelvo a recordar, ya con esta norma, el docente o el profesor IP ya no está centrado en un aula. Ya no es un aula. Con esta norma, el profesor IP está... Eh, su, su campo de acción es todo el ámbito pedagógico. Todo el ámbito pedagógico. Entonces no está centrado en un aula. Ahora acá uno, el profesor IP no proporciona soporte técnico a la red de comunicaciones digitales de la institución educativa. Eh, si hablamos del internet, si hablamos del internet, la mayoría de las instituciones educativas cuentan con servicios de internet. Pero entendemos, conocemos, sabemos, ¿no? de verdad que entendemos la preocupación y necesidad de muchas instituciones educativas. No es suficiente. Si no cubre la demanda en cuanto a la población, ¿no? para, para atender toda la población estudiantil. Se entiende. Nosotros también estamos haciendo la, eh, de alguna manera, la observación al ministerio. Pero quien se encarga de esto es el minero. No nos encargamos la UGEL. No, o sea, nosotros no tenemos la, la facultad, en este caso, de proveer Internet, si hablamos de Internet. No hay. La UGEL no tiene la facultad. Lo que la norma señala es que es el ministerio quien tiene la facultad, el mismo ministerio, las direcciones generales, de generar los convenios, alianzas con las empresas, ¿no? con estas entidades. Y ahorita la mayoría tiene, pero claro, es insuficiente, sí lo sabemos. Entonces, este, conocemos también... Que ellos están haciendo las gestiones para poder hacer eh, otros convenios adicionales, ¿no? Porque como esto ya tiene la firma de un convenio, ya no puede modificar los documentos. Pero sí se puede generar otros convenios más. Entonces, sabemos que se está trabajando en ellos, Pero mientras tanto, hay que sacarle el máximo provecho a lo que se tiene. Entonces, eh, en esta primera parte es cuando el profesor, digamos, eh, no hace nada y no se involucra en algún tipo de problemas de la red. Dos, cuando el profesor IP diagnostica, y hace un diagnóstico, pero no proporciona soporte técnico, o sea, ya le dice, pero no hay, no, no hay soporte técnico a la red de comunicaciones digitales en la institución educativa. Entiéndase que acá dice que ya nosotros tenemos que brindar este soporte técnico. Debemos conocer. Debemos conocer. Entonces, eh, acá en dos es diagnóstico, pero no proporciona soporte técnico. Tres. El profesor IP diagnostica y proporciona soporte técnico a problemas de la red de comunicaciones digitales para determinar la carga de red y la estadística de rendimiento de modelo para la continuidad de la gestión del servicio eh, en la gestión pedagógica. ¿no? Y como evidencia es reporte realizado, ¿no? Reporte del soporte técnico realizados a la red de comunicaciones. Es un reporte que tú hayas hecho, así como has hecho un reporte el diagnóstico de cómo se encuentran la, las veces en hardware y software, algo así también. Todo lo que vienes haciendo, ten, puedes hacerlo en tu cuaderno de campo, en cuaderno de registros, esto voy haciendo, voy gestionando. ¿no? Entonces, eso... También es una evidencia del trabajo realizado. Nueve, aplica métodos y herramientas estándar con un conjunto de indicadores de rendimiento relevantes, como accesibilidad, tiempo de respuesta, disponibilidad, seguridad, integración, entre otros, para medir, para medir el, uh, el nivel de implementación de la estrategia digital en la institución educativa me pide varias cosas métodos aplicar métodos y herramientas estándar con un conjunto de indicadores eh, de rendimiento relevantes o sea lo que me pide en otras palabras es que yo tenga que eh, tenga que tener un digamos en un en un Excel si hablamos algo más lo más simple un Excel en donde yo voy voy eh, colocando eh, el nivel de avance el nivel de avance de, de cómo voy implementando cada uno de los aspectos eh, referentes a la incorporación del asigno voy colocando allí. y voy eh, generando yo podría crear mis propios indicadores de rendimiento uno dice el profesor ip no cuenta con alguna herramienta que permita medir el nivel de avance de la estrategia qué podría hacer? de repente yo tengo un excel tengo un Excel con unas barras y voy midiendo, ¿no? En marzo cómo va eh, eh, el nivel de avance de la estrategia digital en la institución. El, eh, voy avanzando, digamos, no sé, en un 40%. El siguiente mes voy avanzando en un 50%. Ya, ya tengo un 10% más. El siguiente mes, entonces, voy midiendo el avance hasta llegar el fin de año. Entonces, el proceso IP no cuenta con ninguna herramienta. Hay herramientas más, este... Eh, virtuales, digitales, hasta el trello, o sea, hay varias eh, herramientas, el, el, el, el gráfico de Gantt, o sea, hay varias herramientas que con el que podría medir el, el avance ¿no? del rendimiento eh, en la incorporación de las estrategias digitales, podría ser, uno de los simples es como les digo, un Excel simple, yo voy viendo, voy midiendo cuánto se va avanzando, pero me pide eso, ¿no? me pide que voy viendo con un conjunto de indicadores que los puedo crear, ¿no? eh, cómo va el avance y la integración en la implementación de la estrategia digital. El profesor IP cuenta con herramientas que permitan medir el nivel de avance de la estrategia digital, pero no está actualizado. O sea, de repente yo me quedé en marzo, abril, hasta ahí, mira, hasta ahí me hace este, evaluado el avance de, la, de las estrategias usadas en la institución. Ahí está, ahí la pero a la fecha no está actualizada. Entonces, ese es dos. O tres, el profesor IP cuenta con herramientas estándar con un conjunto de indicadores que permiten medir el nivel de avance de las estrategias digitales en forma actualizada. Y ese reporte del avance de la estrategia digital, pues es, este, es necesario que se incluyan en el informe, porque es parte de las acciones que ustedes tienen. 10. Resolver problemas técnicos de usabilidad y accesibilidad de las tecnologías relacionadas a la educación para garantizar su implementación en la gestión pedagógica en la institución educativa. Se dan cuenta, me piden usabilidad y accesibilidad. Eh, ¿Qué es? Eh, primero, entiéndase algo, ¿no? ¿Qué cosa es usabilidad? cuando el recurso digital es fácil, comprensión, rápido, atractivo para el estudiante, que el docente use eh, en sus experiencias, y que el docente use sus experiencias de aprendizaje. Y accesibilidad cuando se puede acceder fácilmente a recursos digitales y a su entorno, ¿no? Entonces, eh, en este caso, acá el maestro podría proveer de algún recurso digital, ¿no? Eh, que pueda favorecer al, al maestro. ¿No? por el que era el maestro, dependiendo de las acciones que viene desarrollando ¿No? se está desarrollando una determinada temática está en CIT o está, no sé, en personal social y mire maestro, tenemos este recurso porque no necesitas tampoco construirlo, ¿no? podría yo tener ahí tantos que están este, en forma gratuita que pudiéramos tener como un catálogo de, de recursos y mire maestro, esto, esto es es eh, pudiera usted usarlo para sus actividades con los estudiantes. Pero esas herramientas que yo le sugiero al maestro tengan estas dos características ¿no? de usabilidad, o sea que los estudiantes puedan comprenderlo fácilmente, eh, que de repente ese recurso que yo le estoy sugiriendo al maestro que use sea atractivo. ¿no? Y aparte de accesibilidad, ¿qué quiere decir? Que ese, ese recurso sea de fácil acceso para todos los estudiantes. O sea, no, la idea no es sugerir algún tipo de recurso que solamente sea exclusivo para algunos y no para todos. Se me pide estas dos características, de usabilidad y accesibilidad. Ahora, dice uno, el profesor IP no favorece el uso ni el acceso de tecnologías relacionadas a la educación que garantice su implementación en el aula. O sea, no, no brinda ningún tipo de, de recurso, digamos, sugerido, para que el docente lo pueda incorporar en los procesos de aprendizaje, en el proceso de enseñanza de, de, de, del maestro. Dos, cuando el profesor IP favorece el uso, o el acceso de las tecnologías a la educación, o sea, sí favorece, ¿no? Favorece el uso y la o el acceso. Solamente está centrado en la usabilidad, o sea, ok, es rápido, es rápido, es, se comprende fácilmente, ¿no? Está bien. Eh, pero solamente es eso o solamente es eh, eh, con el tema de accesible, ¿no? O uno o lo otro, ¿no? Es, de fácil uso o de repente este, pero no no llega a todos muy bien en el caso de tres es favorece el uso y el acceso o sea ambos el recurso que yo le estoy sugiriendo al maestro tiene estas dos características no todos los estudiantes lo pueden comprender pueden acceder fácilmente y es para todos entonces tiene esas dos características 11. Conocer y abordar las vulnerabilidades de la seguridad conocidas para proteger proactivamente la confidencialidad y seguridad de los datos de los actores educativos. Cuando estamos hablando de esto, hablamos de seguridad, ¿no? Seguridad, confiabilidad. ¿Cuándo cuando es uno cuando el profesor IP no protege la confiabilidad y la seguridad de los datos de los actores educativos? El tema de los filtros de contenido. ¿no? Eh, que blo se bloqueen algunas páginas. Número dos, ¿cuándo es dos? En proceso. El profesor IP solo protege la seguridad. Entiéndase por seguridad, por medidas establecidas para el uso eh, como por, de las PCs, ¿no? Por ejemplo, bloquear algunas páginas que puedan perjudicar la integridad de los, de los estudiantes, ¿no? Eh, los filtros de contenido. ¿no? Cuando hablamos de confidencialidad es garantizar que la información sea accesible a aquellas personas autorizadas, ¿no? Eh, de repente algún tipo de capacitación sobre uso de contraseñas, ¿no? Orientaciones generales a los, a, en este caso a los a, en, eh, con capacitaciones masivas o talleres no dirigidos a los padres de familia en forma masiva ¿no? sobre el cuidado justamente de la de la eh, en este caso del uso de las contraseñas ¿no? entonces eso tomarlo en consideración y tres como les dije es el profesor y protege la seguridad y la confiabilidad no las dos los dos aspectos doce Optimizar los cambios en el sistema de información influenciados por actualizaciones tecnológicas o necesidades de los actores educativos en la gestión pedagógica. Optimizar los cambios en el sistema de información influenciados por las actualizaciones. Acá lo que habla son de las actualizaciones que son necesarias eh, este, realizar en los equipos, ¿no? Entonces, número uno, hay versiones, primera versión, de las últimas versiones, que puedan estar actualizados con, de repente, eh, con la intención de que los equipos se resulten más óptimos para el trabajo pedagógico. El profesor IP no realiza actualizaciones tecnológicas en los sistemas de información, ¿no? El profesor IP realiza algunas actualizaciones. Algunas actualizaciones en los sistemas de información de acuerdo a la necesidad de los actores en la gestión pedagógica. Realiza algunas. Y tres, el profesor IP mejora y hace más eficiente el funcionamiento a través de actualizaciones tecnológicas. ¿no? Entonces, en los sistemas de información, acorde a la necesidad de los actores educativos en la gestión pedagógica. Mantiene actualizado, una de las evidencias podrá ser mantiene actualizado su antivirus, ¿no? Y programas de uso gratuito, ¿no? De acuerdo a las características eh, en su aula de innovación. ¿no? Entonces, eh, si se dan cuenta, estimados eh, maestros, profesores directivos, en realidad las funciones, las 12 que se ha leído acá, son 12 funciones eh, bastante bastante completas, bastante completas, bastante gruesas, justo cuando lo revisamos con Jorge decíamos, uff, nos están pidiendo varias cosas. Entonces, eso demanda, esto demanda también por parte de, de todos, en este caso, eh, de los profesores de innovación, también un fortalecimiento adicional en cuanto a soporte que es de repente lo que eh, en algunos eh, se requiere nosotros también estamos diseñando eh, próximamente muy probablemente pronto pronto estamos brindando la, la un conjunto de asistencias relacionadas justamente a estos dos ítems ¿ya? Eh, sin embargo si se les sugiere si hubiera la posibilidad es necesario hacer un soporte más fino, ¿no? porque en realidad las capacitaciones, podemos brindar capacitaciones, se pueden brindar todas las orientaciones, capacitaciones y asistencias, eh, pero en algunos casos, dependiendo de, la, de, la, de las fortalezas que tiene cada uno, eh, de repente es necesario que haya un soporte mucho más fino. Razón por la cual, como les comenté la vez pasada, hemos compartido estos espacios, eh, hemos coordinado con... con C -Pro, con CEPRO, con CEPRO, con CEBAT, para que puedan brindar justamente, el, el digamos, la, la, la, la prioridad, digamos, en algunos cursos para ustedes, ¿no? Pero igual, vamos a continuar brindándoles, en realidad es, son, es libre de que cada uno pueda acceder o no, ¿no? Entonces, estos son las, la, los ítems. Sé que por ahí puedan haber inquietudes. Eh, sí, en cuanto, a ver, voy a ir leyendo. La ficha falta una segunda parte. Ahorita voy a, voy a, este, todavía falta un, una parte, este, a ver. Pedro, Pedro, te doy la palabra. A ver. Pedro. ¿Puedes activar tu audio? Alta. Sí, buenos días, ¿me escuchas? Sí, sí, sí, te escucho. Buenos días, ¿me escuchas? Hola. Sí, te escucho, te escucho, Pedro, dime. Sí, buenos días. Este, sí, una consulta, he estado eh, escuchando lo que mencionaba y si bien es cierto, este es Muchos de nosotros creo que venimos haciendo el, el el tema de los soportes, sea hardware, sea software, lo, hem, lo hemos hecho. Sin embargo, en particular, yo siempre eh, tenemos la dificultad, por ejemplo, de los de los materiales. no eh, En el caso de, de hardware, por ejemplo, pues este, las instituciones no tienen un soplador de aire, eh, hasta un, un limpiador de, de de pantallas. eh software, las licencias, siempre, siempre eso ha sido el problema cómo podríamos trabajar con software piratas, craqueados, ¿no? Creo que las licencias también son muy importantes, los antivirus. Si queremos actualizarlo, que, que, que a veces eh, nos hemos obligado a hacerlo porque mucho y en estos dos años que ha pasado, hemos encontrado eh, básicamente todo desfasado, ¿no? Entonces, eh, eso ha sido un gran problema este, este, para mí en particular, y, oh, siento que también los colegas han presentado ese inconveniente. Ahora, equipos que a pesar que se puede actualizar y pues ya no, ya no están para esas características de actualización. No son pues equipos de de 2 GB de RAM. O sea, ya no se puede, no no inclusive con XP ya ya no responden esas máquinas, ¿no? Eh, yo por ejemplo he estado trabajando, tengo esas máquinas de Pentium 4, 2 GB y para poderle darle uso es he instalado Ubuntu que es software libre y que trae aplicaciones para educación. Pero sin embargo, pues la máquina está ahí, ¿no? Que, que responde y a veces no responde. ¿Cómo haríamos ahí en, ese, en esa situación? Gracias, Pedro. Sí, en realidad es bastante preocupante y más en estos dos años este, de ausencia en el que las máquinas han estado inoperativas. Y a la fecha hemos, hemos encontrado bastante, esa, esa cruda realidad, eh, lo sabemos. Eh, y que no es solamente de aquí, no, eh, en realidad a nivel nacional se que, que está dando este problema. Eh, yo ahí les sugiero lo siguiente: ustedes hagan y cumplan con, eh, con informar, tienen que hacer su informe y presentar al director. Eh, lamentablemente los equipos, los equipos, eh, las máquinas no no lo provee el, OJ, el ministerio, hay un ende que es hay una entidad que es PRONIET. Lo que podría hacer el director es gestionar a través de PRONIET y ver la posibilidad de que le puedan brindar. Mientras tanto, lo que sí le sugiero es buscar las estrategias. ¿no? A nivel de la institución, buscar las estrategias de tal forma que podamos mejorar las condiciones de operatividad de las, de las PC, no En cuanto a... En cuanto a tus funciones, veo, observo, o según lo que me comentas, que estás haciendo este, este diagnóstico, has hecho todo la, la, lo, lo que compete. Más allá, no puedes hacer, y, y es cierto, eh, arreglar o reparar sobre ya una máquina que de repente ya no da más, sería invertir en mano también. Entonces, ahí los profesores cumplen, eh, debemos cumplir con nuestra función Simplemente informando a los directores sobre la condición. Ya el director toma la decisión. Ustedes informan. Ustedes son los médicos. Ustedes informan cuál es la condición con la que encuentran nuestros equipos y qué se podría hacer. O sea, no solamente es informar, como uno de los ítems se señala, ¿no? No solamente yo informo, sino también sugiero. Y si dentro de mi sugerencia está que de repente por más que yo lo pueda, sobre esta, este equipo que ya está desfasado, seguir invirtiendo sobre ello, ya no, ya no, no, no, no, es, no es lo recomendable, sugiérelo también, ¿no? Y recomienda también que se vean las estrategias para poder adquirir, adquirir, ¿no? Entonces ya con este sustento que tú brindas, porque le va a servir muchísimo al director, este usted, ustedes tienen la mirada técnica, entonces... Este sustento, ese informe que tú le brindas, le sirve al director para que pueda, con este informe, remitirlo de repente a Proniet, que es una de las instancias, para que pueda darle atención y pueda dar. Porque he visto que hay instituciones que han gestionado y han estado atrás. Y han estado atrás los directivos atrás, porque no es fácil, no es una tarea fácil también, déjenme decirles, estimados profesores, no es una tarea fácil al director, no es que como un mago aparezcan las máquinas, no se puede. Entonces, hay que gestionar, hay que hacerle seguimiento. Y observo que hay, hay directivos que sí lo han hecho y, y bueno, han ha proveído de ciertas máquinas. También veo la estrategia de que el director con sus recursos, con sus padres de familia, hace actividades y poco a poco, porque tampoco pretendamos... Este, cambiarlo a mil maravillas de un momento a otro. No se puede. Hacer. Entonces, es poco a poco. Es un proceso. Es un proceso. Entonces, yo sí les sugiero a ustedes, más allá no pueden hacer más que informar. Informan sobre las condiciones y sugieren qué se puede hacer. Entonces, ya el director ve qué es lo que puede hacer. ¿no? Esto lo puede derivar a las instancias que corresponden lo podría gestionar con este informe que hacen, podría generar una reunión con, con no sé, con, con APAFA, con entidades, solicitar donaciones, porque también se, se ha visto, ¿no?, esta, esta situación. Hasta que, bueno, pues el ministerio eh, tome cartas en el asunto porque bueno, hay esta esta clara necesidad por parte de las instituciones educativas. ¿no? Entonces, de todas maneras, en el caso de ustedes, cumplan con informar. Todo tiene que estar documentado. ¿Ya? Eh, vamos a ir atendiendo, eh, vamos a ir atendiendo, no se preocupen, yo mientras voy leyendo y consolidando algunas preguntas, la ficha, como les mencioné hace un rato, voy a regresar a la ficha, ahí está, hasta acá hemos leído esto, o sea, esta ficha de monitoreo va acompañado de la rúbrica, que es la que hemos revisado hace un momento, y va también anexa esta ficha de incorporación al directivo, ¿no? Porque también los especialistas, tanto de UGEL como de LADREL, la también hacen el monitoreo respectivo al directivo, entonces va anexa algunos otros, otros ítems que justamente allí este, Jorge nos va a explicar. Y de ahí vamos a continuar con las preguntas, no se preocupen. Jorge, te cedo la palabra. Gracias, gracias, Luzucita. Gracias, buen día a cada uno de los docentes, a cada uno de los directivos que se han incorporado en esta asistencia técnica muy interesante para los profesores de innovación pedagógica, como ya lo indica la norma, el nombre ha variado, ¿no? Voy a explicar brevemente sobre la ficha que los directivos, eh, perdón, que la ficha que los especialistas, cuando visitemos una institución educativa, eh, vamos a, a conversar con, los, con el equipo directivo, ¿no? Con, con quien nos da la información cuando visitemos eh, una institución educativa. Se ha considerado 10 ítems. Eh, el primer ítem, eh, estos ítems son de respuesta dicotómica, es decir, sí o no, pero debe eh, el directivo debe darnos alguna evidencia, ¿no? Alguna evidencia de de que se está pues, este, incorporando las TIC en, en su institución educativa en, de forma efectiva. ¿no? El primer ítem dice las acciones de acompañamiento y monitoreo se encuentran de acuerdo al plan de monitoreo vigente en su institución educativa. ¿no? Lógicamente que todos los directivos tienen un plan de monitoreo. Entonces, en ese plan de monitoreo también es importante que se incluya al profesor de innovación pedagógica. Que esté ahí él también como parte, porque en, en esta norma lo considera netamente de apoyo pedagógico. Netamente eh, se consideran ya los profesores de innovación pedagógica en ese, en ese en ese rubro, ¿no? En esas especificaciones que ya lo manifestó el especialista Luz Díaz eh, con mucha claridad. Entonces, una evidencia es que dentro del plan de monitoreo también estén incluidos los, los, los docentes, los profesores de IP. Deben estar incluidos no en su plan de monitoreo. La segunda, el segundo ítem es eh, si el director ha integrado las TIP en los documentos de gestión. Puede ser que esté integrado en el PI, en el PCI o en el PAD o en los tres. Eh, una evidencia es pues, que, que se vea esa integración eh, de los documentos de gestión y que tengan es, esa relación con las funciones de, de los profesores de IP. no La tercera pregunta es si el directivo orienta el, en el desarrollo de estrategias para favorecer la integración de las TIP en el proceso de, de, de la enseñanza se orienta a, a todos los docentes, a todos los actores de, de su comunidad para que estas estrategias de integración de las TIC favorezcan el proceso de enseñanza y los logros de aprendizaje, es decir, para que apunten a la misión del Ministerio de Educación que es lograr el perfil de egreso de los estudiantes, ¿no? ¿Cómo es que se puede evidenciar? Se puede evidenciar con actas de reuniones, uh, básicamente con actas de reuniones, porque el, cuando el, el director o el equipo directivo realiza actividades con los docentes, siempre se generan algún, algún documento, en este caso las actas de reuniones. ¿no? El, el, el cuarto ítem es, eh, promueve el desarrollo de la competencia 28-29 del Currículo Nacional de Educación Básica, si el directivo promueve el desarrollo de la competencia 28-29, también se, se evidencia con actas de reuniones. Sabemos que la competencia 28 es la, la que está ligada a las TIP y la 29 también va paralela con ella, que está ligada al aprendizaje autónomo de los estudiantes, ¿no? Es muy importante que se promueva en esas dos competencias muy importantes, ¿no? Eh, el ítem 5 nos indica si el directivo brinda retroalimentación crítica reflexiva para la articulación de las TIT en el proceso de enseñanza. Lógicamente, que eh, el directivo, el equipo directivo, no solamente el director, sino el equipo directivo en general, debe retroalimentar eh, y promover más que todo que el docente haga una crítica reflexiva, en este caso, el, el profesor de IP haga una crítica reflexiva si lo que está relacionado con sus funciones eh, lo estás realizando de la mejor manera o hay que retroalimentar en este proceso de articulación de las TIC con la enseñanza. A eso se refiere este ítem eh, si el directivo brinda esa retroalimentación haciendo una crítica reflexiva. no También... Eh, eso, eso hay actas de reuniones. El ítem el 6 considera que si el directivo considera el desarrollo de la sistematización de los monitoreos realizados para la toma de decisiones, es decir, como ya lo dijo la especialista anteriormente, si el directivo ha monitoreado al docente eh, una o, o dos veces o tres veces o cuatro veces o conforme lo ha planificado, entonces de esas visitas de monitoreo tiene que haber un resultado sistematizado, ¿no? Ese, ese resultado de la sistematización le permite al directivo tomar decisiones si es que esos programas o esos o esas actividades eh, que ha propuesto el docente, el profesor de IP tienen impacto o hay que cambiarlos, hay que mejorarlos, ¿no? Ese es en, en lo que quiere decir ese, ese, esa pregunta. La ficha de Por eso que la evidencia es la ficha de monitoreo sistematizada, en donde se, se detallan o se detectan los nudos críticos, ¿no? La pregunta siete, séptima tiene también relación con la anterior. Si el directivo ejecuta acciones en relación a los nudos críticos referentes a la incorporación de las TIP en los procesos de enseñanza-aprendizaje como resultado de, de ese monitoreo a los docentes, ¿no? Entonces, eh si, es, decir, ya, es decir, si ya realicé, eh, como directivo realicé el monitoreo al, al docente de AIP, en el, algunas instituciones tienen dos docentes, algunos tienen tres docentes, cuatro docentes. Si ya realicé el monitoreo, entonces de esa sistematización voy a obtener algunos nudos críticos, algunas dificultades eh, que, me, que su mejora... Eh, van a ser muy positivas para la institución educativa. Eso es lo que quiere decir. Entonces, esto se puede verificar con las actas de, la, de las reuniones, actas de coordinación con el profesor IT para la incorporación, para la incorporación de acciones de mejora. ¿no? La pregunta nueve también está dirigida, en este caso, a los padres de familia. Es decir, si el director promueve acciones de sensibilización dirigida a los padres de, de familia y estudiantes para favorecer la comprensión de la competencia 28-29 y en el proceso de enseñanza aprendizaje, ¿no? Esta, estas dos competencias van pues paralelas, ¿no? Son competencias muy importantes eh, porque en el marco de esta coyuntura, eh, la experiencia nos dice que ya no va a ser este, netamente presencial el trabajo de los docentes, sino que va, también va, va a llevar el trabajo virtual, y en, esa, en esos espacios de trabajo virtual que encargue el docente influye mucho eh, la búsqueda de la información, por ejemplo, eh, el procesamiento de la información, la presentación, la creación de productos tecnológicos y sobre todo también que el estudiante lo desarrolle de forma autónoma, no proponiéndose metas, proponiéndose estrategias y sobre todo valorando la continuidad de sus procesos, si lo está haciendo correcto, si lo es, en qué puede mejorar es decir la metacognición sobre su aprendizaje, entonces eso es muy importante que, que se promueva en las instituciones, también una evidencia puede ser que hay un acta de reunión con los padres en las cuales se les promueve, se los sensibiliza eh, puede haber una captura de imagen también, una lista de asistencia etcétera esas evidencias que, que relacionen que el, el equipo directivo sí está interesado en que los padres y los estudiantes conozcan estas competencias transversales y lo desarrollen a través de todas las áreas y con el apoyo del, del equipo directivo, ¿no? Y la última, si establecen acuerdos y compromisos de mejora a partir de la reflexión sobre la práctica pedagógica, esto quizás está ligada también a la a la número cinco, pero bueno, lo hemos puesto ahí en forma individual para que se vean si es que eh, los directivos cuando hacen la reflexión eh, crítica, eh, a, al finalizar de ella, establecen acuerdos y compromisos para mejorarlas, ¿no? Ese es, ese es el aspecto del, eh, de la reflexión crítica, acuerdos y compromisos en la ficha de monitoreo, ¿no? Entonces, esas son eh, las diez preguntas que los especialistas, cuando lleguemos a la institución, vamos a hacerle al director. La, la ficha que presentó la especialista Luz Díaz es cuando el director va a visitar o va a reunirse con el pro, profesor IP y va a aplicar esa ficha para determinar, eh, como les decía, nudos críticos para mejorar, ¿no? Luego, finalmente, un poquito, Lucecita, por favor, un poquito eh, esta ficha. Al final hay unos compromisos de parte del directivo y también de parte del especialista, ¿no? De parte del directivo. Todos este, est estos aspectos que se consideran en esta ficha eh, tienen eh, el, la perspectiva de mejora y están enfocados en el desarrollo de aprendizajes de para los estudiantes y que se logre el perfil de egreso. Eso es, eso es en sí lo que quería presentarles en esta parte de los compromisos, el directivo, el compromiso, también ligado estrictamente al, al desarrollo de, de los aprendizajes de los estudiantes. Gracias, entonces, Lucita. Hemos, uh, hemos considerado esta, esta ficha para la visita a, a las escuelas y a, específicamente al director. Sí, muchísimas gracias Jorge.